es presentar a, a la ponente, a la, que, a la persona que va a hacer la, un poco la ponencia, Marco, y que se va a centrar específicamente en, en el, el tema básico de la jornada, que es cómo podemos utilizar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como palanca para las políticas de infancia. Y quien va a intervenir es María Lafuente Funes, que es especialista en políticas de infancia de, de UNICEF. Ella es socióloga, tiene un máster en cooperación al desarrollo y acción humanitaria por la Universidad Carlos III y es además máster en igualdad entre mujeres y hombres por la Universidad del País Vasco y también tiene estudios de población y desarrollo por la Universidad de, de Costa Rica. Un poco la razón de, de invitar eh, no solo a María a, a la fuente sino también la de haber recurrido a UNICEF, que es un poco también el de... Poner en valor el papel que entidades como UNICEF, también otras entidades diferentes, pero eh, entre ellas UNICEF han desarrollado en el ámbito de la, de la incidencia en, en cuanto a políticas de infancia, en cuanto a políticas de, de adolescencia y en el papel que han hecho a la hora de, de ir eh, reclamando un cambio de enfoque y unas políticas distintas de, de inversión en la, en la infancia y en la adolescencia. Entonces, sin más, eh, María, cuando quieras puedes empezar. Qué ricasco. Y bueno, a, también a todos, a, a Racha al León. Voy a, voy a compartir eh, pantalla. Perfecto. Entonces, eh, básicamente para empezar, eh, agradecer por supuesto el espacio y poner en valor eh, un espacio como este de reflexión y de y bueno, siempre creo que es, que es útil para, para enriquecer el, el trabajo, poder dedicar estos espacios. Eh, a la reflexión y espero que, que, esta, bueno, pues que esta intervención junto con todos los aportes que va a hacer eh, Joseba después eh, generen un, un debate interesante ¿no? en, en la parte final. Eh, para UNICEF es muy importante eh, marcar nuestro trabajo de incidencia del que, del que hablaba eh, Joseba antes en, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda eh, 2030 porque consideramos que es un elemento fundamental, que nos ayuda. ¿no? La idea básica de esta presentación es que podamos ver la Agenda 2030 como una herramienta útil. Entonces, voy a muy brevemente eh, resumir, eh, sintetizar los tres bloques que, tiene, que va a tener esta, esta presentación. En primer lugar, voy a hacer una, una reflexión sobre la relevancia de la Agenda 2030 como hoja de ruta a nivel global. En segundo lugar, voy a reflexionar sobre por qué los objetivos de desarrollo sostenible son una palanca para las políticas de infancia y adolescencia. Y aquí vamos a hablar tanto del potencial, cómo nos sirve la, la utilidad de, de la herramienta, cómo vamos a ir a, a adentrarnos en, en la Agenda 2030, porque es verdad que oímos mucho hablar de la Agenda, oímos mucho hablar de, de los ODS, pero lo mejor que podemos hacer para conocerlos es ir a leer, ¿no? ir a leer la agenda y ver cómo realmente está la infancia eh, transversalizada en la agenda. Y en tercer lugar, voy a hacer una reflexión sobre la importancia de localizar esta agenda, eh, llevarla al territorio. ¿no? Y en tercer eh, lugar, voy a hacer una reflexión sobre los retos eh, para la infancia. Es decir, la agenda nos marca una serie de objetivos a 2030 y voy a reflexionar sobre cuáles serían los retos principales para la infancia, en este caso a nivel estatal, para cumplir esos objetivos. Eh, posteriormente, yo se va a la, a la referencia a cuáles son esos retos eh, a nivel de Euskadi. ¿no? Mm, el, en primer lugar, para, para hablar de la relevancia de la agenda. Eh, 2030 una pequeña reflexión sobre la agenda eh, global anterior ¿no? eh, anteriormente a los objetivos de desarrollo sostenible hablábamos de los objetivos del desarrollo del milenio pero básicamente esa agenda previa fue un, unos acuerdos en el marco de Naciones Unidas que aplicaban que eran pertinentes para los países eh, en vías de desarrollo del sur global como, como los queramos denominar de, de ¿no? y en cambio el salto importantísimo que se da con, con la Agenda 2030 es que es una agenda eh, que aplica a todos los países del mundo. Todos los países están eh, comprometidos con la agenda y tienen deberes que hacer, digamos. Tienen tareas porque eh, es una agenda muy integral en la que todos los países pueden identificar cuestiones eh, pues, que, en las que tienen pendientes y, y, y retos muy urgentes que, que abordar. ¿no? Eh, la agenda fue aprobada en septiembre de, de 2015 y, por tanto, ya han pasado, ya ha cumplido digamos, su sexto eh, año y estamos en lo que el secretario general de Naciones Unidas llama la década decisiva para el cumplimiento de la agenda. Ya quedan pocos años para, para que se cumpla la agenda, ha venido la pandemia de COVID-19 entre medias y, por supuesto, los retos son, son muchos. Eh, y hay que acelerar los esfuerzos para que se cumpla eh, la agenda. Algo muy importante a decir eh, para enmarcar la agenda es que su máxima principal, que es no dejar a nadie atrás, deja claro eh, el enfoque de equidad y de derechos humanos que atraviesa toda, toda la agenda. Es decir, la clave es que nadie se puede quedar atrás, que nos tiene que servir las metas, objetivos indicados de la agenda nos tienen que servir para poder ir a, a rescatar a las poblaciones, a los grupos que normalmente se quedan eh, en una situación de discriminación, de marginación, de exclusión ¿no? del, del desarrollo. Y, y podemos hablar de, de cinco dimensiones de la agenda, que es eh, las personas, eh, la paz, la prosperidad, el planeta y, y las alianzas. Todos estos elementos eh, iremos viendo que, que van luego cobrando como más sentido según vamos aterrizando en, en el contenido de la Agenda. Eh, pero además de todos estos, todos estos elementos globales de la Agenda, es importante eh, decir que es una Agenda para todos los niños y las niñas, que el enfoque de derechos de infancia está presente en, en, en toda la Agenda, que las 169 metas de la Agenda tienen un impacto impacto ya sea directo o indirecto en, en la infancia, y que supone la agenda una apuesta por un modelo social y político que pone en el centro a los niños y, y niñas. ¿Y qué, qué quiero decir con, con esto, ¿no? de, de este nuevo modelo social y político? Pues un, un modelo en el que se, se priorice la inversión pública en infancia, también que en las políticas públicas se prime el enfoque de, de equidad, también que estas políticas presten atención a las diferentes etapas de la infancia y por supuesto que haya mecanismos reales de, de participación. La agenda es eh, por todo esto y por lo que vamos a, a ir viendo más adelante una gran oportunidad eh, para los gobiernos y para las políticas públicas. Ayuda muchísimo a una mejor definición de estas eh, políticas públicas porque ayuda a determinar las prioridades de actuación, los indicadores de seguimiento. Pero es que además el hecho de ser una una hoja de ruta global, ayuda a promover consensos, es decir, nos ayuda, nos, nos sirve como herramienta para promover acuerdos entre diferentes actores, entre diferentes eh, grupos políticos que a, a menudo tenemos que poner de acuerdo para, para la, la aprobación de, de diferentes tipos de políticas, ¿no? pero es que además fortalece el compromiso de, de estos eh, poderes públicos porque sabemos que estamos comprometidos a nivel eh, global ¿no? con, con estos objetivos y metas y eso ayuda a, a, a generar esos eh, compromisos y también a mejorar la coordinación entre los diferentes eh, niveles de gobierno y, y sectores. Y como decía antes, todos los objetivos de desarrollo sostenible son relevantes para la infancia. En esta, en esta imagen eh, lo, que, lo que queremos desde UNICEF visibilizar es cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el articulado de la Convención sobre los Derechos del Niño está totalmente interrelacionado. Sabemos que son instrumentos de diferente naturaleza, por supuesto, el, la Convención es un tratado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la, la Agenda 2030 es una declaración, no tienen el mismo estatus, el mismo pero realmente ambos conforman un marco integral para asegurar los derechos de, de niños y niñas y Sabemos que cumplir y garantizar los derechos de, de la infancia es una obligación para todos los estados firmantes de, de la convención, pero va, vamos más allá también diciendo que, es que no solo es imprescindible para cumplir la convención, sino que eh, hacer esto va a ser imprescindible para realmente lograr la Agenda 2030. Entonces aquí tenemos también eh, algo que nos ayuda ¿no? a, a posicionar la, las políticas de infancia porque si no se cumple con estas si y con los derechos de infancia y adolescencia no vamos a poder cumplir eh, la Agenda 2030 y sabemos que es una agenda de alto consenso y que en, en su mayoría eh, los gobiernos están haciendo esfuerzos para, para cumplirla. ¿no? Mm, pasando ya con esto al segundo, al segundo bloque, vamos a ir aterrizando un poquito más eh, en cómo eh, en, en este potencial ¿no? de la agenda y en cómo puede ser un instrumento político y técnico, es decir, que nos ayuda tanto en lo estratégico como en lo más práctico de, de, de las políticas de infancia. Entonces, la Agenda 2030 está estructurada en objetivos, metas e indicadores, tiene un marco de indicadores muy completo y, y podemos ver cómo sus objetivos y metas nos ayudan muchísimo a orientar las decisiones políticas y técnicas, a identificar las intervenciones que son clave para garantizar eh, los derechos de infancia en este caso, pero también eh, nos ayuda a visibilizar la importancia de la participación de todos los sectores para la garantía de los derechos de infancia, es decir, el enfoque intersectorial. Y también, y algo a lo que hacía mención antes, nos ayuda a visibilizar el aporte que desde el ámbito de infancia se hace al desarrollo sostenible. A veces sabemos que, que el sector de infancia se puede ver bueno, como un, un sector aparte, no muy relacionado con otros ámbitos, que incluso a veces tenemos otro otro área que se dedica al desarrollo sostenible. Bueno, pues visibilizar el aporte eh, que desde el ámbito de infancia se hace al desarrollo sostenible le da le da un, un respaldo ¿no? a que se continúe siempre el, el, el apoyo a estas políticas de infancia. Eh, pasando al marco de indicadores, que como decía, la agenda tiene un marco de indicadores eh, muy robusto, que se, eh, es, es, se debatió en un grupo de países expertos eh, durante años, y al final se acordó un, un marco de más de 200 indicadores, eh, que nos ayuda muchísimo también a generar a, ni, a nivel estatal, autonómico y local, un compromiso con mecanismos de seguimiento robustos. Sabemos que si las políticas públicas no tienen eh, mecanismos de seguimiento, indicadores, procesos de evaluación sólidos, no podremos medir los avances y no podremos ir retroalimentando la necesidad de, de la formulación de nuevas eh, políticas, ¿no? ir eh, midiendo el impacto que tienen estas políticas y para eso nos va a ser también muy útil el marco de indicadores eh, de la agenda. Pero este marco de indicadores también es muy útil para la generación de información clave, para la toma de decisiones y también para visibilizar la situación de, de la infancia en, en cada territorio. Pues bien, con esto vamos a adentrarnos a hacer esa lectura un poco más detallada en, en la agenda, sin ánimo de, de leerlo todo, y si sí os animo a, a leerla eh, por vuestra cuenta, la declaración, realmente es, es eh, una lectura interesante, ¿no? Eh, pero vamos, sí vamos a ir recorriendo algunas de las metas más relevantes, más eh, vinculadas con la infancia. Y en este sentido vemos como el objetivo de desarrollo sostenible 1, sobre el fin de la pobreza, tiene por supuesto varias metas, aquí no están eh, todas, eh, pero nos habla de eh, reducir la pobreza extrema, nos habla de reducir eh, la pobreza en, en hombres, mujeres, niños y niñas de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones, es decir, nos está introduciendo ya el importante concepto de pobreza multidimensional y también la importancia de implementar sistemas y medidas a, apropiados de protección social para todos y todas que tengan una cobertura eh, universal, que llegue a todas las personas en situación de pobreza y, y vulnerabilidad. El objetivo de desarrollo sostenible 2 eh, nos habla de hambre cero y con ese titular, por así decir, a veces mmm, se interpreta como que aplica para, para otros pe países, pero quería traer la meta 2.2 que nos habla de poner fin a todas las formas de, de malnutrición, eh, porque en este ámbito eh, tenemos que hablar de obesidad infantil, que es un, una forma de malnutrición que además es creciente. Eh, a nivel mundial y que a nivel estatal eh, tenemos uno de los peores datos de, de la Unión Europea, por tanto también el ODS-2 eh, nos, nos da, llama ¿no? a, a, nuestra, a nuestra atención. El, el ODS-3 sobre salud y, y bienestar tiene muchas metas, es imposible aquí incluirlas eh, todas, muchas de ellas vinculadas con, con la infancia, pero he querido traer eh, las más relevantes para, para nuestro contexto. En concreto, la 3.4 nos habla de la reducción de la mortalidad eh, prematura por enfermedades no transmisibles y eh, menciona por primera vez en una declaración de este tipo eh, la promoción de la salud mental y el bienestar. Eh, sabemos que cada vez más estamos hablando de la salud mental y el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes. Bueno, pues esto ya también nos, nos, nos viene indicado desde la Agenda 2030. Pero también tiene una meta eh, concreta eh, sobre la reducción de, eh, y prevención y tratamiento del abuso de sustancias adictivas. También sobre el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. También sobre la cobertura sanitaria universal. Y ahí hay una meta, la 3.9 del, del ODS-3, que hace el vínculo con los objetivos eh, medioambientales, que nos habla de reducir el número de muertes causadas por la polución, la contaminación del aire, el agua y el suelo. Y esto también eh, nos debe llamar la atención, bueno en, teniendo en cuenta los niveles de contaminación que, que sabemos que tienen muchas de, de nuestras ciudades. ¿no? El ODS-4, educación de calidad, por supuesto está totalmente vinculado. Con, con los derechos de, de la infancia. Eh, tenemos tanto metas vinculadas con la enseñanza primaria y secundaria que debe ser gratuita, equitativa y, y de calidad. También una meta que, a la que debemos prestar mucha atención que es eh, sobre los servicios de desarrollo de la primera infancia y de educación preescolar. Aquí con todo el, el, el área de mejora que tenemos, por, por decirlo de alguna manera, en la educación 03 esta meta es eh, fundamental tenerla en el radar. También la meta 4.7 eh, que nos habla del rol que tiene la educación en la promoción del desarrollo sostenible, en la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género, la cultura de paz eh, y todas estas cuestiones que, que son el espíritu de la agenda y que en esta meta 4.7 se reconoce, ¿no? la educación para la ciudadanía eh, global y que, por supuesto, esto está muy vinculado también con todo el trabajo de, de educación eh, no formal. no Tiene un rol muy importante en, para el cumplimiento de la meta 4.7. Eh, otra meta de, de lo de ese 4 que quería eh, traer aquí es eh, la importancia que da a la accesibilidad de las instalaciones educativas. Accesibilidad por motivos de, de discapacidad, por cuestiones de género. Eh, en resumen, la importancia de que los eh, centros educativos sean entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todas y, y todos. Eh, pasando al objetivo de desarrollo sostenible 5, eh, nos habla por supuesto de eliminar eh, todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, de la eliminación de las prácticas noci nocivas como la mutilación genital genital. Eh, femenina del reconocimiento y la valoración de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas. Esto por supuesto va a tener eh, mucho impact impacto en la infancia si se, si se logra cumplir. ¿no? Y eh, con el ODS 6 y el ODS 7 eh, nos vinculamos ya con temas más, más vinculados al, al medio ambiente, agua limpia y saneamiento, acceso a energía de fuentes eh, limpias eh, eh, y no contaminantes. Y pasamos al ODS 8, que nos habla de eh, trabajo decente y crecimiento económico. ¿no? Entonces, a priori decimos, bueno, esto no está eh, tan vinculado con, con niños y niñas, pero por supuesto que sí eh, con, con adolescentes y, y jóvenes. Y también eh, con niños y niñas en tanto en cuanto eh, les impactan las condiciones laborales eh, que tienen sus familias. ¿no? Entonces eh, quería traer aquí la meta 8.6 que nos habla de la reducción de los jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. Aquí todo el trabajo por supuesto de promoción en adolescencia y juventud es eh, fundamental. También hay una meta, la 8.7, para eliminar todas las formas de trabajo infantil y la 8.8 que quería traer aquí porque nos habla de los derechos de las trabajadoras y trabajadores eh, migrantes. ¿no? El ODS 10 eh, se centra en la reducción de las desigualdades, si bien el tema de reducción de las desigualdades es totalmente transversal a la agenda, también se quiso dedicar un ODS específico a, a, a este tema por su importancia y tiene metas que nos hablan de promover la inclusión social, económica y política, de igualdad de oportunidades y también de facilitar la migración eh, y la movilidad ordenadas eh, y seguras. El ODS 11 es muy relevante para el nivel municipal porque es el que se centra en la promoción de ciudades y comunidades sostenibles. Son muchas más que las que están aquí las metas. Os animo a, a leerlo. Nos habla del derecho a la vivienda, de garantizar las eh, viviendas en condiciones adecuadas y de sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles, para, incluyendo también desde la perspectiva de la infancia. Nos habla de una urbanización inclusiva y sostenible, y aquí la agenda incluye el tema de la gestión participativa de esta urbanización. Por tanto, aquí eh, podemos vincularlo, por supuesto, con todos los procesos participativos de niños, niñas y adolescentes, pero también nos habla de asegurar que haya zonas verdes y espacios públicos seguros para, para niños y niñas y también de reducir el impact, impacto ambiental eh, negativo per cápita de, de las ciudades, ¿no? o sea que ya se vincula también con los objetivos de desarrollo sostenible ambientales, entre los cuales el, digamos, el, el más eh, central eh, sobre todo en lo que tiene que ver con, con cambio climático, es el ODS-13 de Acción por el Clima, que nos habla de la importancia de las políticas de resiliencia y de adaptación eh, al cambio climático. Y aquí mencionar muy brevemente que, que hay ya múltiples estudios que demuestran cómo eh, niños, niñas y adolescentes son quienes sufren en mayor medida y de una manera más eh, negativa los impactos eh, del cambio eh, climático. Eh, volviendo al, a los ODS de, de, del, del ámbito social, eh, tocamos ahora el ODS 16, que nos habla de reducir eh, significativamente todas las formas de violencia eh, a nivel mundial y tiene una meta específica, la 16.2, sobre, eh, sobre eh, poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra, contra los niños. Tiene indicadores específicos sobre maltrato y violencia eh, física, eh, sobre trata de, de personas, sobre violencia sexual. ¿no? o sea que Este es un, un objetivo, meta e indicadores muy relevantes para el trabajo que hacemos de, de protección eh, de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Y finalmente, para terminar este recorrido sobre los objetivos de, de desarrollo sostenible, sobre el detalle de, de la agenda, es importante mencionar el objetivo de desarrollo sostenible 17, que nos habla de la importancia de las alianzas para, para lograr eh, los objetivos. Es decir, esta, esta dimensión totalmente transversal a la agenda, que es la necesidad de alianzas entre todos los actores, también se decidió dedicar un, un objetivo específico para darle la, la relevancia que tiene. Y dentro de este ODS también se incluye la importancia de fortalecer la cooperación internacional al al desarrollo para asegurar que se cumple la Agenda 2030 a nivel global, pero también tiene eh, indicadores de muchos otros temas este objetivo. A mí siempre me gusta hablar de otros indicadores para dar a conocer este, este objetivo de desarrollo sostenible 17 que es bastante amplio y que por ejemplo incluye la importancia de fortalecer los sistemas estadísticos eh, tanto estatales, autonómicos, locales, eh, tener sistemas estadísticos fuertes que nos ayuden precisamente en la toma de decisiones ¿no? como, como decíamos antes y también este objetivo de desarrollo sostenible incluye eh, una meta para eh, la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible es decir las políticas que impulsemos eh, de desarrollo tienen que ser eh, coherentes no puede ser que una intervención por ejemplo que quiera promover el desarrollo económico impacte negativamente en el medio ambiente, ¿no? que sabemos que, que es algo que, que, que, asolir, que suele suceder, bueno, pues lo que nos indica esta coherencia de políticas para el desarrollo sostenible es que tenemos que tener los mecanismos para evitar que eso siga sucediendo. Entonces, recapitulando un, un poco los diferentes elementos que, que he ido mencionando, que nos aportan un, un valor agregado en, en, en nuestro trabajo, que nos ayuda... A la, a la definición de políticas de infancia y a la implementación, eh, podríamos resumirlo en, estas, eh, en estos pocos eh, conceptos, y, y por supuesto, seguro que habrá eh, muchos más, pero por resaltar los elementos más importantes. ¿no? Entonces, en, en primer lugar, me gustaría mencionar la integralidad. O sea, la agenda nos permite mm, visibilizar todas las dimensiones del desarrollo en un marco integral e interrelacionado, y por tanto, eso se enlaza con la intersectorialidad, ¿no? pone de relevancia. La, la importancia de intervenciones intersectoriales o multisectoriales y multidisciplinares para el abordaje del desarrollo sostenible y también de los derechos de infancia. Y por supuesto, esta intersectorialidad facilita o pro, promueve que se generen espacios de coordinación, que a veces no son fáciles, pero que una vez que se establecen, pues se van eh, eh, desarrollando cada vez con, con un poquito mayor de, de facilidad. Y toda esta, esta coordinación ayuda a la eficacia y a la eficiencia de, de las políticas eh, públicas. Todos estos elementos nos acaban ayudando a esa coherencia que decíamos de, de políticas públicas y nos permite, mmm, nos permite visibilizar la, la, la importancia de que estén interrelacionadas y que sean eh, coherentes unas intervenciones eh, con otras. A continuación, quiero mencionar eh, la localización. La localización es un término muy de la jerga de la, de la Agenda 2030. Nos habla de que tenemos un, unos ODS que son universales, por supuesto, pero que para que realmente eh, la agenda sea transformadora en el territorio, tenemos que contextualizarlos a, a, a cada uno de los territorios. Es la adaptación de la agenda global a las características y circunstancias eh, de cada territorio. Y para, para esta localización es imprescindible conocer, por supuesto, la realidad del territorio en el que trabajamos y también eh, involucrar a los diferentes actores que componen un, una comunidad. Eh, y aquí, por supuesto, el rol de las administraciones autonómicas y las entidades locales es fundamental. Y por eso siempre decimos que juegan un rol primordial en la implementación de la Agenda 2030, porque... Realmente son, son quienes eh, diseñan e implementan las políticas autonómicas y locales, tienen un rol fundamental en la provisión de, de servicios públicos, servicios sociales, en la dotación de, de recursos a estos servicios y también en, en el asegurar una coordinación adecuada entre todos los niveles eh, de la administración, que esto por supuesto es fundamental ¿no? para, para alcanzar los objetivos que queremos y, y, y la Agenda 2030. En este ámbito de la localización, de cómo llevar la agenda al, al territorio de lo local, eh, queríamos eh, mencionar brevemente una iniciativa promovida por, por UNICEF en alianza con los municipios, con los gobiernos municipales, que es la, la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, quizás eh, varias de las personas que estáis aquí ya la conocéis, a través de esta iniciativa se apoya a los gobiernos locales en el cumplimiento tanto de la Convención sobre los Derechos del, del Niño como en la implementación de, de la Agenda 2030. Mm, tenemos, voy a resumir muy brevemente los pilares fundamentales eh, de la iniciativa. Por supuesto lo que hace es promover políticas públicas basadas en la Convención sobre los Derechos del Niño con enfoque de derechos y de equidad. También la intención es promover políticas públicas eficaces alineadas con la, con la Agenda 2030. Importantísimo también en la iniciativa es promover la participación infantil y adolescente y también la generación de alianzas con actores relacionados con la infancia a nivel municipal. La iniciativa tiene cuatro elementos fundamentales. La generación a nivel local de un órgano de participación infantil y adolescente. También el establecimiento de un órgano de coordinación interna en, en cada municipio y la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de la infancia y la adolescencia en el municipio para la posterior elaboración de un plan local de infancia y adolescencia. ¿no? Esto es solo un ejemplo de, de una iniciativa que promovemos desde, desde UNICEF y que por supuesto hay eh, múltiples iniciativas eh, en el nivel eh, local que y que vos, si vosotros conocéis. Para entrar ya al, al último bloque de, de esta presentación, quiero hacer referencia a, bueno, una vez que ya conocemos eh, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, cuáles son las metas más vinculadas con la infancia, vamos a pensar dónde estamos, dónde estamos eh, a nivel estatal en este caso, cómo está la infancia y la adolescencia, cómo afrontamos eh, la década decisiva para el cumplimiento de la agenda porque realmente de aquí a 2030 son pocos años, sabemos lo que tardan además las políticas públicas en generar un impacto y hay retos bastante importantes ¿no? como, como sabéis para realmente garantizar los derechos de la infancia y cumplir con, con las metas que la Agenda 2030 establece para niños, niñas y adolescentes y por supuesto a la hora de abordar los retos eh, que tenemos es imprescindible, es, no, no, no podemos obviar ¿no? el impacto de, de la pandemia de, de COVID-19 que ha afectado muchísimo a, a, a toda la población, ha afectado de una manera muy específica a niños, niñas y adolescentes y que de alguna manera eh, podríamos decir que a nivel de, a todos los niveles, ¿no? pero a nivel de de los problemas sociales, de los, de, de, de los desafíos que tenemos a nivel social, lo que hizo eh, la situación de COVID-19 fue bueno, como poner una, una lupa, un, hizo más visibles problemas que ya teníamos antes, que por supuesto se han eh, en gran medida agravado por la pandemia, pero que no son nuevos, ¿no? Que, que ya estaban previamente y que de alguna manera la pandemia bueno, pues, mm, ha puesto esa, esa lupa y nos ha... Eh, llamado más la atención sobre, sobre estos eh, problemas y estas situaciones. Eh, aquí, eh, aunque ya estamos bastante avanzada la pandemia y seguimos inmersas eh, en ella, eh, a mí me, me, me parecía interesante traer un estudio que hicimos en, en 2020 desde, desde UNICEF para poder eh, ten, reflejar el impacto de los primeros meses eh, de la pandemia, el impacto de los meses más duros de confinamiento eh, sobre niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué traigo esto? Porque realmente mmm, ese impacto no se, no se va de la noche a la mañana, es un impacto del que tenemos, nos tenemos que seguir acordando. Sabemos que la pérdida educativa, por ejemplo, se sigue arrastrando durante mucho tiempo, sabemos que luego ha habido nuevos confinamientos, que niños y niñas han tenido que volver... Eh, a casa, ha, ha habido eh, durante mucho tiempo educación eh, híbrida semipresencial, todavía en algunos espacios se sigue, se sigue teniendo, entonces realmente es importante eh, no, no olvidar recordar este impacto de, de los primeros meses de la, de la pandemia para asegurar que en las políticas públicas tenemos en cuenta a estos grupos que fueron los más afectados en, en, en esos meses, porque so siguen siendo los, los más afectados con la desventaja que ya tuvieron esos meses, eh, ya lo pasaron pues, eh, bastante mal. ¿no? Entonces, eh, la primera conclusión, por supuesto, analizando los, los datos a nivel de, de desempleo, de caída drástica de ingresos en, en, en los hogares, es que nunca antes tantas familias se habían empobrecido eh, tan rápido. Es verdad que, que la pérdida de empleo fue desigual a nivel estatal en las diferentes eh, comunidades autónomas. Aquí se destacábamos las comunidades autónomas en las que en esos primeros meses eh, la pérdida de empleo fue mayor, que fueron Canarias, Castilla-La Mancha, Andalucía, eh, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana. También, y muy importante a lo que decía mencionantes, cómo la brecha educativa aumentó. Y vuelvo a traer aquí el símil de la lupa porque realmente lo que hizo la pandemia fue demostrarnos la cantidad de niños y niñas, por ejemplo, que no podían tener en su casa el apoyo que a veces eh, desde, las, desde los centros educativos se demanda a las familias y hay familias que por diferentes circunstancias no lo están pudiendo ofrecer y de repente en contexto de pandemia recayó muchísimo en las familias y eso aumentó muchísimo la brecha, pero esa brecha ya estaba antes y sigue estando ahora, así que es urgente que, que, que la atendamos, ¿no? esto junto con el tema de la segregación escolar, que también luego podemos hablar. Eh, en este ámbito de la brecha educativa eh, hay varios colectivos que lo sufrieron especialmente. Eh, sabemos que son las, las familias con escasos recursos y que se vieron más afectadas por, por el impacto económico. También familias de origen migrante o, o, o niños y niñas que estaban en zonas mal comunicadas en el sentido de difícil acceso o conectividad a Internet, que sabemos que, que evidentemente hay zonas que, que todavía eh, tienen esta situación. También en, en los hogares monomarentales. Esta situación fue especialmente complicada ¿no? y eh, también niños y niñas con discapacidades, con necesidades educativas especiales que vieron interrumpidos los programas de, de atención que, que recibían. ¿no? O también los niños y niñas eh, gitanos que también vieron interrumpidos eh, varios de los servicios de apoyo que, que recibían. En cualquier caso, ya este, este primer estudio y los estudios que se han eh, podido hacer a continuación nos hablan de eh, la, una multiplicación de los retos ¿no? para, para cumplir la, la Agenda 2030 y, y por tanto es imprescindible que la respuesta ante esto no sea, bueno, pues cambiamos los objetivos, ¿no? O sea, ya no queremos conseguir esto, no, es que es, eso es una cuestión de derechos, necesitamos eh, seguir persiguiendo eh, esos objetivos, entonces más bien eh, lo que tenemos que hacer es eh, incluir esta dimensión en el diseño y la planificación de políticas públicas y que desde ese ámbito asumamos y afrontemos estos, estos retos, ¿no? Entonces, para sintetizar desde el análisis de UNICEF los principales retos que encontramos a nivel estatal eh, para la garantía de derechos eh, de la infancia, y esto por supuesto incluye la situación de COVID, pero la que como decíamos ya teníamos antes y la que tenemos eh, actualmente, el primer reto eh, fundamental eh, que consideramos que, que es imprescindible eh, abordar y priorizar es el de la reducción de la pobreza Infantil. Sabemos que a nivel estatal el 30% de menores de 18 años están en riesgo de pobreza o exclusión social. Por tanto, es imprescindible fortalecer los sistemas de protección social para, pues, para sacar a estos niños y niñas y adolescentes de la, de la pobreza. Sabemos que hay diversas iniciativas que apuntan, ya sea directa o indirectamente, a este objetivo. Se aprobó el ingreso mínimo vital. Ya había eh, rentas de garantía o rentas mínimas en, en diferentes eh, comunidades autónomas pero también sabemos que hay mucho que mejorar en, en estas eh, prestaciones, que hay mucho que, que afinar para que realmente eh, ataquen realmente a, a de raíz el tema de la pobreza eh, infantil y aquí habría otra serie de políticas eh, a implementar eh, relacionadas con, con el tema de, de la reducción de la pobreza infantil. El segundo reto que identificamos es la protección de la infancia frente a la violencia y frente a la discriminación. Sabemos que hace pocos meses se ha dado un paso importante en este sentido, que es la aprobación de la ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Es imprescindible la implementación de todas sus dimensiones y sus disposiciones a todos los niveles, porque hay Sabemos que hay muchas competencias que no dependen del, del nivel estatal, sino del nivel autonómico y local para la implementación de esta ley y la coordinación de todos los actores es clave para, para hacer la realidad. Y eh, también el, en este ámbito hablamos desde UNICEF de la importancia de eh, fortalecer los sistemas de protección para que sean capaces de primar eh, el acogimiento familiar frente al residencial, también asegurar la garantía de los derechos de la infancia eh, migrante. ¿no? Esto es fundamental en toda la parte de, de, de protección de la infancia frente a la discriminación. En tercer eh, lugar, eh, otro reto importantísimo es eh, atajar el fracaso escolar, el abandono temprano, la segregación escolar y mejorar la capacidad del sistema educativo como promotor de la igualdad, como promotor de los derechos humanos, del respeto a la naturaleza, de la igualdad de, de, de oportunidades. ¿no? Y aquí traer también otro, otro dato, ¿no? la tasa de abandono escolar temprano eh, está por encima de la media eh, a nivel estatal, eh, es el del 16% y hay una brecha también, Interesante a, a tener en cuenta que en el caso de las chicas es del 11% y en el caso de los chicos es del 20%. ¿no? Eh, aquí también bueno pues podemos hablar de, de, de múltiples pendientes como la educación 03, la accesibilidad total eh, para niños y niñas eh, con discapacidad, el, eh, el cumplimiento de la meta 4.7 ¿no? de la que hablábamos antes, entre, entre otras cuestiones que podríamos eh, profundizar más. El cuarto reto en el que hemos englobado las, las prioridades para la infancia eh, de aquí a, a, a 2030 es asegurar entornos saludables para niños y niñas considerando tanto su bienestar físico como su bienestar emocional. Aquí hablamos de, de todo el tema de salud mental que mencionaba antes pero también de la alimentación saludable. Eh, sabemos que a nivel estatal el 40% de niños y niñas de 6 a nueve años tiene obesidad o sobrepeso, el tema de la alimentación equilibrada es fundamental porque además eh, también los estudios nos dicen que este porcentaje eh, aumenta muchísimo en las familias de menos recursos, es decir, eh, forma parte de esta pobreza multidimensional también la, la, las dificultades, los obstáculos para acceder a una, a una alimentación sana y, y equilibrada. Eh, y aquí también hablamos de, bueno, de la importancia de que haya una política eh, nacional de salud mental de la infancia y, y adolescencia y también de, del medio ambiente, ¿no? de la salud medioambiental, de cómo eh, el, un medio ambiente eh, da, dañado eh, se convierte en un medio ambiente dañino para la salud de, de niños y niñas y por supuesto también dentro de este concepto de entornos saludables incluimos, incluimos esto. Y el quinto reto eh, que desde UNICEF siempre, no dejamos de mencionar, somos una organización eh, global que trabajamos con la infancia en, en, en todos los países ¿no? del mundo y en los lugares donde hay más dificultad para la infancia, entonces para nosotros es fundamental que se incremente la ayuda oficial al desarrollo, que los derechos de la infancia estén en el centro de, de, de, la, de la ayuda oficial al desarrollo y que en los esfuerzos de recuperación eh, no se deje de lado la, la cooperación al desarrollo, sino que se refuerce la idea de que, de que necesitamos eh, promover y proteger los derechos de infancia, no solo dentro de nuestras fronteras, sino, sino también fuera. ¿no? Y, y realmente un contexto global como el de la pandemia no hace sino reforzar esta idea porque se ha demostrado que somos interdependientes a, a nivel global y que en una situación como esta no vamos a salir si no salimos eh, todos los países. ¿no? Así que la cooperación al desarrollo es fundamental que no, se, que no se quede fuera y por supuesto que sea con, con una mirada de, de derechos de infancia. Entonces con esto yo voy, voy terminando mi presentación. Me gustaría terminar con, con una pregunta ¿no? que si, si lo consideráis luego podemos comentar en, eh, al final en el debate, que es, bueno, una vez visto todo esto, ¿cómo podemos convertir la Agenda 2030 en una herramienta para nuestro trabajo? ¿Cómo, cómo lo veis? ¿Qué elementos? consideráis más útiles para, para vuestro trabajo en el día a día. Eh, por supuesto, desde, desde UNICEF agradecemos la, la atención y estaremos en, encantadas de apoyar en, en esta implementación de la agenda al nivel local. Muchas gracias por la atención. Muy bien, María, eh, muchas gracias. Además, estás ajustado eh, así, milimétricamente al, al tiempo que, que tenemos. Yo ahora, en, en, en 15 minutos, voy a intentar plantear pues, también una reflexión en torno a los retos eh, de las políticas de infancia en el entorno más cercano, en el entorno de Guipúzcoa y de Euskadi. Y lo voy a hacer eh, pues, a partir también prácticamente de los mismos retos, eh, o algunos por lo menos son los mismos retos que planteaba María. Eh, ¿no? eh, y vinculándolos en la medida de lo posible... A, a, a los objetivos de desarrollo sostenible que María ha anunciado. En cualquier caso, eh, antes de empezar eh, y sin necesidad de, de ver gráficos ni de ver eh, tablas, sí que me parece que por una parte habría que recordar el marco institucional y el marco normativo que tenemos ¿no? y, y yo en ese sentido sí recordaría que está en proceso de elaboración una ley en Euskadi, una ley de derechos de la infancia y de la adolescencia, que probablemente se lleve al Parlamento a lo largo del año que viene y que probablemente el marco normativo, las obligaciones de las administraciones, los derechos de los niños y de las niñas, puedan cambiar o por lo menos pueda llegar a la agenda política, a la agenda social, a la agenda pública, eh, de alguna manera un poco más reforzada el debate sobre los derechos de la infancia. Yo creo que este cambio, este, este nuevo marco legislativo, a veces los marcos legislativos no dan todo, no sé, digamos que no, no los aprovechamos en todas su, sus posibilidades, pero yo creo que esta nueva ley de derechos de la infancia y de la adolescencia, que es una ley integral que abarca tanto la promoción como, como la protección, como la prevención, creo que puede ayudarnos a tener un marco más potente para dar respuesta a esos retos. Eso en cuanto al marco normativo, eh, en cuanto a los datos, yo sí recordaría dos datos fundamentales que están ocurriendo en los últimos años y que a mí me parece que hay que tener en cuenta. Y el primero es eh, la caída de la natalidad y de la fecundidad, que en los últimos años, además, en los últimos 10 años, está siendo muy, muy, muy acentuada. Si sí, ya es evidente que desde el año 75, desde los años 80, la natalidad cayó muchísimo... Eh, por, por decir algo, eh, pasamos de 45.000 a 20.000 niños que nacen en Euskadi y ahora mismo están naciendo 15.000 niños en Euskadi. Entonces, yo creo que, que vincular este déficit de natalidad, que en realidad quiere decir que hay muchas personas jóvenes, muchos hombres y muchas mujeres que no pueden tener los hijos que querrían tener, yo creo que vincular este déficit de natalidad a los retos que vamos a plantear es una cuestión, una cuestión importante. Y la segunda, el segundo dato que a mí me parece importante también tener en cuenta por lo que tiene de relación con muchos de los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver en principio y luego avanzar un poco más, pero en principio con las situaciones de pobreza infantil. Las situaciones de pobreza en la infancia, las situaciones de pobreza en las familias no dejan de crecer eh, y es verdad o por lo menos han crecido de una manera muy importante, han crecido de una manera muy importante en los últimos años. Y no solamente crecen las situaciones de pobreza infantil, sino que además sigue siendo importante el, la diferencia entre las tasas de pobreza de las familias con hijos, las tasas de pobreza de, de los niños y de las niñas, porque la pobreza infantil no es otra cosa que la pobreza de las familias con hijos y con hijas, pero no deja de crecer y es muy importante la brecha que hay entre las tasas de pobreza de las familias con hijos, y las tasas de pobreza de las familias que no tienen hijos o que ya tienen hijos criados o, o del conjunto de la población. Yo creo que ese elemento es muy importante y lo asocio a los retos que a mi juicio tienen planteadas las políticas de, de infancia en Euskadi. Y yo creo que el reto fundamental, y es uno de los que se plantean, es el, el objetivo número 10, tiene que ver fundamentalmente con la desigualdad. Y no tiene que ver con la desigualdad... Por una parte, la desigualdad interna o fundamentalmente la desigualdad interna dentro del colectivo infantil. Yo creo que, y lo hemos dicho pues, en muchas ocasiones, pero creo que hay un, un elemento al que no prestamos suficiente atención y que tiene que ver con lo que podemos entender como desventaja socioeducativa. Y tiene que ver también con, con una cuestión a la que cada vez se le presta más atención y que tiene que ver con, con, con, con, con el fenómeno de la herencia. La herencia en el sentido de la capacidad que tienen eh, las familias, la capacidad que tienen los padres y las madres de invertir en el futuro de sus hijos y de sus hijas y cuando decimos invertir queremos decir en dotarles de capital cultural, de capital educativo, de capital relacional, de capital económico, de capital inmobiliario. Entonces, ese fenómeno eh, que tiene mucho que ver con, con una cuestión que cada vez nos preocupa más, que es los frenos a la movilidad social, ese elemento, esa desigualdad, la realidad que conocemos de que hay niños y que hay niñas que tienen un desarrollo socioeducativo, cultural, educativo, académico, mucho menor que otros, mucho menor que se plantea ya desde la infancia una desigualdad, en el acceso a esos capitales culturales y esos capitales educativos, que ha sido siempre importante, que toda la vida, eh, el, el, el haber nacido en una familia o en otra, ha dado unas oportunidades diferentes, pero yo creo que tenemos que ser conscientes que en la sociedad, en la economía del conocimiento, eh, con, los, con los requisitos y con las cualificaciones que exige una economía que ya no es una economía industrial, no es una economía agrícola, obviamente, ni siquiera es una economía de servicios. Los requisitos, los requerimientos, las exigencias de la sociedad del conocimiento son muy diferentes. Y es verdad que hoy los niños y las niñas a los que no dotemos de unas habilidades suficientes de unos conocimientos, unas cualificaciones que la escuela sola no puede dar, que la escuela sola el, el, el fundamental problema y donde yo querría insistir es que esas situaciones de desventaja socioeducativa durante mucho tiempo la escuela, el sistema educativo, también la universidad, era capaz, en cierta manera, de compensar esas desigualdades. De alguna manera, lo que la familia no era capaz de dar, el sistema educativo, en cierto modo, era capaz de compensar y hacer que los jóvenes y las jóvenes salieran con unas cualificaciones relativamente suficientes para lo que el mercado podría esperar. Esa capacidad compensatoria de los sistemas educativos o de los sistemas de intervención es cada vez menor y la desigualdad de partida de los niños y de las niñas en función de lo que sus familias pueden invertir en ellos, yo creo que va a ser un fenómeno cada vez más importante, cada vez más preocupante. Hoy cuando hablamos de pobreza infantil y eh, María ha hablado de pobreza infantil, es evidente que la pobreza infantil tiene un impacto en el presente en el corto plazo en el sentido que implica pobreza infantil, condiciones de vida, de alimentación, de vestido, de disfrute del ocio, de, de oportunidades muy diferentes para los niños que tienen unos, unos recursos suficientes y los que no los tienen. Pero implica además una pérdida de oportunidades, una pérdida de inversión, un, un, un, un desaprovechamiento de las capacidades que esos niños en un entorno además en el que vamos a necesitar una juventud con una serie de cualificaciones suficientes, van a tener en el medio plazo. Entonces, yo creo que la cuestión de, de la desigualdad, de la pobreza infantil y en realidad de la desventaja socioeducativa que no es desprotección, no es pobreza, no es solamente falta de recursos académicos, yo creo que es una cuestión importantísima a la que me parece que no se le presta la, la atención necesaria. Y en ese marco, otro de los retos eh, relativamente relacionado con esto que, que planteábamos tiene que ver con la necesidad de integrar o de tener en cuenta al mismo tiempo las políticas de familia y las políticas de infancia, adolescencia y juventud. Y entender además de alguna manera que los problemas que comentábamos, el déficit de natalidad, los problemas que muchas personas tienen para tener los hijos que, que quisieran tener, y los problemas de pobreza infantil muchas veces, o en cierto modo, o en gran medida, responden a las mismas razones, a los mismos factores. Yo creo que los determinantes principales de la situación de los niños y de las niñas es la situación de sus padres, la situación de sus padres y de sus madres. Y desde ese punto de vista, creo que sería necesario eh, avanzar hacia un diseño de las políticas que de alguna manera integren todo lo que tiene que ver con las políticas de familia, las prestaciones económicas, las políticas de conciliación, con los, la, las políticas de parentalidad positiva, con lo que tiene que ver con las políticas de infancia y, y adolescencia. Es verdad que los niños y las niñas tienen eh, derecho a una serie de derechos, como, como personas autónomas tienen derechos, una serie de derechos, pero creo que no se puede entender, y por lo que decía antes, la situación de los niños y las niñas... Sin tener en cuenta sus familias. Y no se pueden tener en cuenta las políticas de infancia sin hacer al mismo tiempo políticas potentes de, de familia. Y eh, otro de los retos fundamentales que, un poco para desarrollar esta perspectiva de, de igualdad de oportunidades y de inversión en las familias y en la infancia. Creo que tiene que ver también con el objetivo, el último de los objetivos a los que hacía referencia María, con el objetivo 17, tiene que ver con la capacidad de generar alianzas, no solamente la capacidad de generar alianzas, sino la capacidad de impulsar proyectos estratégicos relacionados con la infancia y la adolescencia. O, dicho de otra manera, la posibilidad de convertir la inversión en las familias en la infancia en un proyecto estratégico de los territorios. En el caso de Euskadi, eh, yo creo que hay que hablar del pacto vasco por las familias y por la infancia que firmaron todas las administraciones, las tres diputaciones, los ayuntamientos y el gobierno vasco, en el que la mayor parte de las cuestiones que planteamos aquí, la mayor parte de las cuestiones que ha planteado María, se recogían como un reto de las administraciones. Pero creo que ese pacto por las familias y por la infancia ha tenido de momento un desarrollo muy corto. En el ámbito guipuzcoano os están desarrollando muchísimos proyectos estratégicos en el marco de la estrategia eh, e torquis por ejemplo, pero en todos esos proyectos estratégicos de desarrollo, de, de definición del futuro de Guipuzcoa, yo creo que la apuesta por las familias y la apuesta por la infancia y la apuesta por la juventud pues juega un papel muy, muy, muy relativo. Al contrario, creo que, eh, y, y un poco... Eh, vinculando a lo que decía María de la importancia de las herramientas y las estrategias locales, municipales en este caso también territoriales creo que la inversión en las familias el, el, el cambio en las políticas de infancia debería ser objeto de una estrategia muchísimo más decidida, muchísimo más ambiciosa por parte de todas las administraciones y en realidad creo que el cambio que deberíamos buscar que yo creo que es imprescindible buscar en Euskadi, Euskadi como el conjunto de España, como los países del sur de Europa, se caracteriza fundamentalmente por un, unas políticas sociales que apenas miran a las familias y que apenas miran a la infancia. Son políticas que están muy centradas en las personas adultas, que están muy centradas en las personas mayores, en las personas que han cotizado durante muchos años, en las personas que han contribuido con sus cotizaciones al sistema durante muchos años, pero dejan de lado tanto las políticas sociales como el mercado de trabajo, como el mercado de la vivienda, tiene muy poco en cuenta los intereses y las necesidades de las personas eh, jóvenes y de los niños y de las niñas. Eh, yo creo que hay que ser consciente también de que en términos de gasto, de gasto social, Guipúzco, a Euskadi gastan, Cantidades muy parecidas a lo que gastan otros países en el conjunto de las políticas de protección social, pero gastan muchísimo menos, no llegan ni a la mitad lo que gastamos, por ejemplo, en Guipúzcoa, en políticas de familia, en políticas de infancia, en prestaciones económicas, en servicios de atención directa para niños y para niñas, no llegan ni a la mitad si nos comparamos con lo que se gasta en Francia, con lo que se gasta en Bélgica, con lo que se gasta en el Reino Unido, con lo que se gasta... En cualquier país del centro y el norte de Europa. Y creo que en realidad el reto principal es dar un cambio importantísimo a las políticas sociales para que estén mucho más orientadas a la inversión social, para que estén, sean mucho más preventivas, estén más orientadas a preparar y no tanto a reparar, como, como nos dice ese enfoque de la inversión social. Tenemos que hacer políticas que preparen y no solo que reparen pero en los países como Euskadi o como territorios como Guipúzcoa seguimos haciendo unas políticas que están muy orientadas a la reparación y que siguen mirando muy poco y mucho menos de lo necesario y por eso tenemos esos problemas de pobreza infantil y esos problemas de déficit de natalidad. Y en ese cambio, eh, ya termino, en ese cambio de orientación o ese, ese, ese, esa estrategia mucho más decidida de inversión en la infancia, yo creo que había sobre todo tres ejes, algunos de ellos, o, o en realidad los tres, los ha comentado María, pero yo destacaría fundamentalmente tres ejes donde creo que es necesario insistir. Uno es el de las prestaciones económicas, no solo las prestaciones económicas por conciliación, sobre todo el de las prestaciones económicas por crianza. Prácticamente todos los países de nuestro entorno, todos los países de Europa tienen prestaciones económicas a veces universales, a veces focalizadas, pero prestaciones universales para apoyar a la crianza por el hecho de haber tenido hijos e hijas. En Euskadi las prestaciones que tenemos en ese sentido son mayores que las que existen en otras comunidades, pero están todavía muy poco desarrolladas, están diseñadas además de una manera muy regresiva, muy poco protectora, se han hecho algunos cambios, por ejemplo en la RGI, etcétera, etcétera, pero creo que eh, el dinero importa, como dicen los ingleses, el dinero importa en cuanto al bienestar de las personas y en cuanto al bienestar de los niños y de las niñas. Y yo creo que desarrollar una política de protección económica y de apoyo a la crianza a través de prestaciones económicas o mejorando el sistema de deducciones fiscales es un elemento muy, muy importante. El segundo eje que a mí me parece que es necesario eh, impulsar lo ha comentado María, es que eh, teniendo en cuenta lo que decíamos antes de la capacidad compensatoria eh, de los sistemas educativos, es impulsar muy decididamente, y en Euskadi se, está, se están dando pasos adelante importantes, pero creo que habría que dar todavía más pasos. Esto lo que tiene que ver con la atención de 0 a 3, porque todos los expertos nos dicen que la inversión que se hace en la educación, en educación de calidad, en esos mil primeros días de vida, en esos tres primeros años de vida, de los niños y de las niñas tiene un impacto importantísimo desde el punto de vista de la igualdad, desde el punto de vista de la equidad, y no solamente la atención de 0 a 3. Creo que tenemos un sistema educativo eh, que tiene problemas graves de inequidad educativa, de segregación. Creo que cambiar eh, las capacidades que el sistema educativo tiene para compensar las desigualdades de partida es un reto fundamental. Eh, también se está hablando de una ley básica de educación y yo creo que esta cuestión de compensar las desigualdades debería ser uno de los elementos fundamentales, uno de los retos fundamentales de esa nueva ley. Y el tercer reto que yo apuntaría, y con esto termino, eh, creo que debería ser también el de ser capaces de generar en el nivel local, en el nivel territorial, estrategias muy amplias de, de, de inversión y de refuerzo de todo lo que tiene que ver con los equipamientos culturales, los equipamientos deportivos, los servicios, los programas de intervención socioeducativa, de ocio y tiempo libre. Creo que eh, en un contexto además en el que el acceso al ocio, el acceso a la cultura se ha ido mercantilizando con el tiempo, yo creo que recuperar eh, la capacidad de la comunidad para ofrecer alternativas de ocio educativo que compensen esas experiencias, esos aprendizajes, esas interacciones que muchas veces eh, las personas o los niños y las niñas que tienen menos recursos no pueden tener, yo creo que recuperar, pero de una manera decidida, intensa, estratégica, todo ese trabajo de promoción, de promoción de, de, de la infancia eh, y, de, y de ocio educativo y de trabajo en el ámbito cultural, deportivo, etcétera, con esa idea fundamental de compensar las desigualdades que sufren muchos niños y muchas niñas. Yo creo que es un reto fundamental que deberíamos contemplar, como digo, de una manera estratégica.